Todo lo que es computación en memoria tiene un gran potencial de agilizar toda esta ingesta de, de grandes volúmenes de información y dar tiempo suficiente. Eh, todo lo que es streaming analytics para poder hacer análisis de, de, de, de información en tiempo real y también todo lo que tiene que ver con machine learning, todo lo que tiene que ver con eh, inteligencia artificial sobre estos datos que es lo que le va a dar utilidad. suficiente información, información generalmente de calidad. Sí que es cierto que después de este punto álgido que hay ahora mismo, este punto de expectativas infladas, este hype, es bueno que se mantenga para que no se pierda este momento, para que siga habiendo datos de calidad, pero sí, efectivamente, existen datos. Realmente, quizá, la pregunta no es si hay datos, la pregunta es si hay preguntas y hay respuestas. Sí, si hablamos del ámbito de España eh, vemos una clara carencia, de, aunque esa carencia es extensiva a otras geografías, todo lo que es Data Scientist en España en particular, todo lo que son las, digamos, las partes relacionadas con Data Science, como tal, y con Computer Science. Eso no es, una, no es un cuerpo digamos, de formación bien montado, picotea un poco de distintas, distintas formaciones, entonces sería bueno que hubiese un cuerpo formativo relativo a lo que es computer science y data science como tal. Y eso porque es algo que va a ser palanca de competitividad en la próxima década. Eso es algo que nos van a estar haciendo. Si ya de por sí hay mucha escasez de este tipo de perfiles, si tenemos además que no hay un claro camino para obtener una formación de una, con una cierta solvencia y profundidad de conocimientos, pues nos estamos encontrando con que pues, eh, no, no podremos desarrollar esto aunque tengamos todos los demás ingredientes.